algo que suena como. Yo también lo escucho. Hace. ¡Uh, uh, uh! Hay que cantar la sirena del.

¡Splash! La manguera del camión hace splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash. La manguera del camión hace splash, splash, splash por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como

Los limpia parabrisas hacen swish, wish, wish Swish, wish, swish, swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, shh, shh, shh El bombero del camión hace shh, shh, shh Por toda la ciudad

las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión

Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no

no irán. ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos y a salvo estarán. Sí, puedo tomar un helado.

¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta

Todos ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense <ríe> los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! ¡Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van! ¡Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad! ¡Vamos a jugar!

¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! <risa> Me duele mucho, bu, bu bu, Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará

Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias!

En la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! <risa> <risa> A revisarlos. ¡Bu, bu, bu! Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos.

La la la la la la la la la la la la la la la la